Gracias, continuamos en esta programación especial de Semana Santa Telenor 2018 Ahora en el municipio de Tenares Nos encontramos en el hospital público de esta ciudad Aquí se encuentra interno Jesús Antonio Quien fue agredido por un hermano En la comunidad En una comunidad de esta ciudad Vamos a escuchar los, lo que nos dice Jesús Antonio Sobre esta agresión Se cerró Cada que un que sea ¿Y dónde fue eso? En gran parada. En gran parada, eso fue qué? que ahora más la menos. ¿Y por qué, por qué vino? Cada vez que lo quiere pelear. Ese hermano, un hermano tuyo. ¿Cómo se llama? Se llama Vladimir. Vladimir. ¿Es ¿Eh, más, okay. más joven Más joven que tú. Okay. Entonces, ¿cuánta herida te hizo? Una sola. ¿Con qué? Con un machete. ¿Y tú no, no respondiste a la agresión? No, ¿cómo? yo digo, entrando a la habitación, me tiran. Ay, Dios sí. mío. Se... Había una persona cuando sucedió eso. ¿Cómo qué hora fue eso? La 10 y algo. A 10. Déjame ver, hermano. ¿Está detenido él o, o algo? No. Repíteme tu nombre. Jesús Antonio Reyes. Gracias. Vamos a continuar en este domingo de resurrección informándole de cualquier incidencia que pueda ocurrir en la provincia de Hermanas Mirabal. En esta programación especial, Telenor Semana Santa 2018. Ahora nosotros pasamos a los estudios.